Muy bien, llamado. Okay. Muchísimas gracias. Eh, gracias a toda la gente que nos está viendo, que está con nosotros en estos momentos. Eh, hay un tema del cual nosotros eh, alguien como que está por ahí. <risa> Sí, ahí le es que está como sumando unos plato, una cuestión, una paila Yo Estamos creo que fulvio. Yo creo que fulvio. Eh, entonces, hay un tema que nosotros no podemos desvincularnos de, del mismo eh, Aunque ciertamente estamos en un proceso de prioridad de salud sanitaria en nuestro país Haciendo todo lo pertinente para salir adelante con el tema del coronavirus Pero hoy estamos a... ¿Cómo, está, a cómo estamos hoy? hoy estamos a, a seis, a, a seis, cinco. a seis Hoy estamos a seis A seis y, Estamos a uno 11 de eh, mayo, estamos a, a ley de días para las elecciones de, de nuestro país, las elecciones congresuales y presidenciales. Ante todo esto hay una realidad que se debe de poner sobre la mesa, sobre las decisiones y medidas que se adoptarán en torno a la misma. Ciertamente estamos en un tema de salud, pero también hay una situación de elecciones, de un proceso democrático que necesita vivir la República Dominicana, que sabemos que venimos de unas elecciones municipales, eh, un tanto especiales, por decirlo de alguna forma, la suspensión, luego la movilidad de la fecha y que a, al parecer pues pasará lo mismo, pero ahora por la situación... Bueno, parece que Carolina... Sí, parece que tuvo algún fallo sí, de internet. Sí. sí. Vamos. Bueno, le sugiero que entremos con los WhatsApp si tenemos ahí en lo que ya. Sí, en lo, que, en lo que, que Carolina se conecta, vamos exact. a leer algunos WhatsApp y tenemos a Hilda de San Francisco. Y con relación a la pregunta del día, eh, vamos a, voy a leer la pregunta. Dice, ¿cómo valora usted la creación de una aplicación móvil para dar información sobre el COVID-19? Dice ella, eh, ¿y eso para qué? para saber quién está enfermo y ayudarlo para dejarlo en su casa y cuando se muera sumarlo, muchas personas hemos visto que han sido como dejadas a su suerte, ahí está Roberto de San Francisco nos manda una postal, gracias Roberto la doctora eh, Quesada, atención eh, la doctora Quesada nos manda esta fotografía, arriba muchachos la doctora Quesada nos manda esta fotografía dice salieron que no califican y quién es que califica? Ella manda una fotografía de algunas personas a las que le han llevado ayuda. Eh, lo único que no entiendo, es ¿por qué es que le están tomando foto a la gente? Está bien eh, la, la ayuda, pero como que no entiendo por qué es que le están tomando foto a la gente. No sé qué es lo que. Pero bien, Francisca Hernández de San Francisco dice buenos días. Eh, Dios me lo cura con su santa sangre. Sabemos que salud no está hablando, nos está hablando mentira ya que todos sabemos el número de muertes en San Francisco, ya que yo he sabido que ocho amigos míos han muerto y no han salido en el sistema de salud. Da pena esta situación de mi país. Eh, me avisan cuando Carolina ya está red. Ya, Ok, adelante Carolina. Sí. O sea, lo, lo que quiero significar es lo siguiente. O sea, estamos a ley de día para el proceso electoral. La Junta Central Electoral está haciendo lo propio, eh, Marchando de alguna forma, que se quiere normal con el calendario de trabajo que ellos tienen, ya han llamado a los, a los partidos políticos para fijar una posición en torno a las posibles fechas en que se harían las elecciones, le dieron un plazo para que se pongan de acuerdo. O sea, hay un sinnúmero de acciones que se deben de coordinar para el fin eh, de las elecciones en nuestro país. Elecciones presidenciales importantísimas por todo lo que ha venido eh, pasando en nuestro país en ese sentido. Ciertamente tenemos otra prioridad en el momento. Ahora bien, eh, hay eh, restricciones muy necesarias que se necesitan hacer en torno a un tomando eh, o haciendo un cambio del proceso de las elecciones que sean para, eh, ya algunos han planteado el 16 de junio, al, alrededor de un mes eh, la movilidad de la misma para que dé tiempo, a la entrega del nuevo gobierno en caso de que haya una segunda vuelta y todo lo que conllevaría las elecciones en nuestro país en este momento y el tema político o la situación política de los partidos que conocemos y que no vamos a tratar en este momento. ¿Qué podría pasar de una segunda vuelta a la entrega de gobierno que ya se acerca, es en agosto? El COVID a República Dominicana ha llegado en, igual que en alrededor de... 30 o 35 países eh, o más que han tenido procesos electorales para esta fecha. De hecho, han suspendido. Según el IPES, eh, eh, ya hay 35 naciones que han suspendido las elecciones por este tema. Nosotros tenemos, o el gobierno de turno tiene que entregar en agosto. En agosto debe entregar al presidente Medina, a los congresistas y todos los demás. Hay uno que planteaba que se extendiera el mandato del gobierno del presidente Medina para el 2021. ¿Pero ¿y qué es esto? Eh, de hecho el PLD se desliga de, de, de, de ese pronunciamiento de ese señor, inmediatamente vimos al presidente del PRM decir que de igual modo, eh, o sea, que esto no era posible ¿qué va a pasar con las elecciones en República Dominicana? ¿la Junta Central Electoral o debería de ir eh, de la mano o solicitar el apoyo del Ministerio de Salud Pública, aunque sean en las elecciones que se posponga a la fecha, no estaríamos nosotros en condiciones de salubridad para hacerlo de manera normal. Habrá que orientar a todo el equipo que conformen eh, la organización de las elecciones, a los vocales, a, las, a la gente que está en los recintos, al ciudadano, sobre todo, que todavía es la fecha que muy poca gente cumple con esas medidas de distanciamiento social, del uso de las mascarillas, de los guantes, cuando da cuando un anuncio de algo, que la gente piensa luego, Es O sea, aquí como que me están voy copiando, no, hay, hay, el, hay, hay que ver, eh, muchachos, Francio, Fulvio, si no. o Amado, si tienen algo, algo, no. que te eh, Entonces, eh, yo, yo no, yo estoy solo. <risa> ver qué? Fulvio, a, a, atención Fulvio, mutea tu, tu micrófono por favor. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos un panorama que hay que inmediatamente empezar a escuchar y ver a los partidos políticos, a la sociedad, a las organizaciones que tienen eh, como funcionamiento velar y trabajar por las elecciones y por todo este aspecto político de nuestro país. Estamos a ley de días, señores, amigos televidentes, muchachos, estamos a ley de días de que se supone que se realizarían las elecciones y no hemos visto, tal vez por el tema de prioridad de salud que vivimos en el momento, pero no hemos visto eh, a, eh, enfocarse y hablar tanto del tema como se entiende pensamos que ya, hoy lunes inicio de semana eh, hay que ver eh, los enfoques los planteamientos en este sentido, qué piensa el partido revolucionario moderno como el principal partido de oposición el partido de gobierno de alguna forma ya ha dicho que sí que está de acuerdo con que sea eh, la movilización. Por otro lado, quienes han planteado la extensión del mandato del presidente Medina, vimos inmediatamente a este señor referir que no, que ni un día más. Que por un lado nos sorprende porque antes querían reformar la constitución eh, para continuar. Ahora dice que ni un día más eh, sería eh, estar el presidente Medina gobernando. Ante todo esto, la panorámica que tenemos con, los, con el proceso electoral de mayo debe de, iniciar, debe de iniciarse eh, desde los partidos, las organizaciones que tienen que ver con todo esto, a presentar opciones para solucionar y que no nos caiga el tiempo encima con las elecciones de mayo. La gente no iría a votar masivamente. Tenemos la situación del exterior, que ya países como Estados Unidos, donde hay alrededor de 300.000 mil votantes, que le dice al gobierno a través de su embajada de manera oficial, nosotros eh, no vamos a permitir elecciones físicas en nuestro país. Nosotros vamos eh, o le, le exhortamos que los realicen de manera, eh, a través de correo. No sabemos si podría la Junta o tiene la capacidad de preparar eh, unas elecciones en el exterior a través de correo. Países eh, europeos, donde una cantidad importante de dominicanos, ¿Podrán votar esta gente? ¿Cómo impactará a los partidos políticos, a las propias elecciones? O sea, y todo lo que tiene que ver con un proceso eh, un tanto delicado y especial que nosotros vivimos viviendo y sumándole la situación del coronavirus. ¿Cómo está la gente eh, ¿Cómo están los ciudadanos dominicanos en este sentido? ¿Qué piensan hacer? Eh, o sea, ¿qué entienden? ¿Irá la gente a votar? ¿Podríamos nosotros como espacio en los próximos días estar planteando y sentir el parecer de la gente? Si iría a votar para unas elecciones, ya sea un 17 o 16 eh, de julio, que me parece que es una de las fechas planteadas. Eh, definitivamente creo que para el 16 de mayo iríamos a votar quienes tengamos un firme compromiso eh, de, eh, de ejercer nuestro derecho al voto. Más allá, la gran mayoría se quedaría en su casa. Entonces, Pero, todo esto... en, entonces Carolina, a, a, a propósito de eso que estás diciendo, se laceraría a la democracia, porque si la mayoría no tiene la oportunidad de acceder al voto por la situación que se está viviendo, entonces no se elegiría lo que realmente quieren las mayorías. Sería complicado ahí. Sí, sí, o sea. Lo sí. que pasa es que aquí no va a haber voto mayoritario y definitivamente no va a ser posible. Mira, yo pienso que ahora es la prioridad es la salud. Yo pienso que el tema electoral es un tema que no se puede andar bregando con eso. ¿Por qué? Porque hay una cosa. Lo primero es que el Estado puede, o la Junta puede tomar la misma medida que se tomó con las elecciones de febrero del 16 aplazarla por 30 días hasta ver cómo funciona esto. Al final tendrá que tomarse una decisión y en esa decisión va a haber, tú dices, una gran abstención, mucha gente no va a salir a votar. Eso quiere decir que el gobierno que surja de ahí va a ser un gobierno de minoría eleccionaria, pero al final tendremos una elección. Lo que sí lo que sí tenemos que evitar es que se la sede la democracia provocando una situación en que las elecciones no se den dentro del tiempo establecido sin que haya una plataforma legal que lo permita ni que tampoco el mandatario actual pueda continuar más allá del tiempo que le corresponde constitucionalmente sin que haya una plataforma que se lo permita. Yo lo que pienso es que hay que pensar en fórmulas desde ahora para aplicarla en caso de que no podamos celebrar las elecciones dentro de los tiempos constitucionales y legales. ¿no? Por eso entiendo que está, no podemos dejar de, de avanzar los días. Necesitamos escuchar tanto de la Junta, de las diferentes organizaciones políticos, sociales del país, de los partidos políticos, fijar posicionamientos con tiempo, amados amigos televidentes, para que no nos caiga el tiempo encima. Nuestra prioridad es la salud en este momento. Pero debemos ir definiendo qué va a pasar con las elecciones es una situación de una estabilidad política que también hay que pensar en la misma. Nuestro enfoque principal es la salud, pero también la estabilidad política del país debe de ser importante y no debemos dejarla de lado ante toda esta situación que tenemos y el aspecto económico que está implicando y que en lo adelante nosotros podamos vamos a sentir ese impacto de gastos que no estaban previstos. Entonces, ante todo esto, son muchas las cosas que hay que, y que deben, entiendo yo, iniciar a plantearse sobre la mesa. Entonces, Mira, yo no creo que haya mayores tensiones. Todo el mundo estamos claros de que la política eh, deberá de ser pospuesta. Ahora, lo que no podemos perder, como decía Amado, de vista, de que al momento que se pueda realizar unas elecciones, se hagan elecciones conformes, ...a lo que es el mandato constitucional de votar, de elegir y ser elegido. Nosotros creemos fielmente de que la clase política y sobre todo la dirigencial... ...no va a cometer más errores de los del pasado... ...con un plan desmesurado de permanecer o de conservar el poder. No me sorprende, yo creo que era lo correcto que el presidente... ...viera ese punto de vista... Él sabe que desde entonces, desde el 2015, desde aquella constitución, estaba limitado. Las insistencias y e inflamaciones de grupos cercanos pudieron en un momento crear las situaciones de crisis que se crearon en el, en el país. Fíjense cómo es la Bien. cosa. Ahora el coronavirus supera toda la crisis política y lo que demanda es que haya unidad nacional y que haya un verdaderamente que la clase domina, eh, dirigencial política se pueda reunir para tomar una gran decisión para una decisión de trascendencia como son las elecciones del próximo 20 de mayo, ya Así sea es, en es. julio, ya sea en junio ya sea en la época que la dispongamos porque el pueblo es primero y la salud del pueblo está primero y nosotros tenemos que aprender vuelvo y repito esta crisis nos tiene que ayudar a conocer la, la, la existencia del virus entre nosotros para podernos librar y evitar que se haya más contagio o que, la, o que el virus caiga en cuerpo de algún dominicano más. Bien. Bien, ahí no sé si vieron la información de la Junta Central que le está dando un paso a los partidos políticos para que opinen con relación a este anda por ahí una comunicación del Pleno de sí. la...